Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curto Kennels. Hoy vamos a hablar eh, de la selección negativa, la selección del perro de presa canario negativa. Está la selección positiva, que es de lo que yo he venido hablando constantemente, destacando los defectos que hay que evitar. Eh, de conjunto y en detalle lo he venido planteando durante muchos años en los artículos, aparece en el libro que publiqué en el 91 y en los vídeos pues he estado constantemente haciendo referencia a esos detalles tan importantes que conforman el conjunto del perro de presa canario. Bien, entonces vamos a centrarnos, voy a hacer aquí una, voy a leer un, unos párrafos del estándar de la raza en el cual... Es el aspecto general y carácter. Y aquí, claro, cuando yo digo que este estándar, que se elaboró en su momento, que es el, el producto de consenso recomendado en sus días, eh, hace años, por el club oficial del perro de presa canario. Eh, aquí viene... ¿Eh? No me lo invento yo ahora, pero luego esto se lo saltaron a la torera y siguen en la, en la suya. ¿no? Pero claro, infuye, digo, tiene mucha importancia, ya que el club español del perro de presa canario, que ya no es del dogo canario, pues entonces eh, lo lógico y normal es que este, como ya he dicho en más de una ocasión, este estándar sea el que es, rige para la selección negativa o positiva del perro de presa canario. Pero voy a leer aquí unos parrafitos y luego pues voy a comentarlos, ¿no? eh, Bueno, dice perro de talla media, métrico de perfil recto, de aspecto rústico, importante, rústico. Eh, y no puede ser rústico si no tiene en su genética el perro de ganao majorero. Por el pelo, por la textura cuando lo acaricia uno, cuando le pasa la mano por encima al perro, eh, el, el, el, el, la piel fina y, y poco gruesa, eso no es característico del perro de presa canario. Luego dice, cabeza maciza de aspecto cuadrado y cráneo ancho, y cráneo ancho, pero no se refiere al caño nasal. No se refiere en ningún momento al caño nasal. Entonces dice, cráneo ancho. De punto, los labios superiores cubren los inferiores. Vale. Pues aquí habría que especificar que el, el morro, el caño nasal, debe ser ancho también. ¿Eh? No fino. Que cae por los laterales estrecho. No. Luego se refiere a los labios superiores cubren los inferiores. Bueno, en todas las razas. Pero hay razas en las que los, los labios cuelgan, cubren los inferiores, pero cuelgan. Bien, pues aquí hay que especificar que los labios recogidos. Yo ya he sostenido en más de una ocasión que cuando los perros de presa canarios tienen en su genética atrás perro de ganado mejorero, lo que ahora vengo llamando mastín canario porque ese perro no es ni más ni menos que un descendiente del mastín español introducido en las Islas Canarias, primero en Lanzarote y Fuerteventura, y luego en el resto de las islas, que se fue extendiendo. Bueno, pues ese perro tiene los labios recogidos. El perro de ganado majorero, lo más puro que he visto, pero y los menos puros también tienen los labios recogidos. Cubren los, los belfos interiores, digo inferiores, pero... No son colgantes. Bueno, pues se ven perros de presa con los labios flácidos y colgantes. No se limitan a cubrir los inferiores, sino que cuelgan por los laterales y encima el caño nasal es estrecho o ligeramente estrecho. No, tiene que ser, como he dicho yo tantas veces, en forma de teja, ancho. ¿eh? Bueno, pues eso no viene en el estándar. Luego, eh, dientes de ancha implantación y bien en, bien encajados, sí, pero hay que hacer también referencia a que los, los, tanto los incisivos como los sobre todo los caninos, los colmillos eh, y los premolares tienen que tener un buen desarrollo, porque hoy me llamó un señor de la península y me hablaba de que él tuvo un bull terrier extraordinario, me decía él, con mucho temperamento, pero que tenía unos colmillos y unos... Y unos eh, premolares muy desarrollados y que tiene una perra de presa que compró en Valencia, que me ha mandado una fotografía no tiene mala pinta, tiene por lo visto la perra unos 8 o 9 años, tiene buena pinta, pero bueno eh, la perra dice que se asusta de todo cualquier ruido, cualquier cosa el pobre animalito está vamos, acobardada eh, y luego que los premolares los colmillos son cortitos eso no es del perro de presa canario para nada el bullmastiff sí da eso. eso es un problema. Bien. Eso a tener en cuenta. <coughs> Implantación y bien encajados. Bien. Luego, no dice dentadura completa. Con doble papada, no excesiva. Correcto. ¿Eh? Doble papada significa que es por cada lado de las quijadas... ¿Eh? del maxilar inferior hacia adelante, desde el cuello ¿eh? y es doble no en forma de bolsa como muchos mastines napolitanos y algunos mastines meo ¿eh? mastín español ¿eh? oficial, que tienen ya doble papada, eso no es característico del mastín español bien, pues entonces eh, doble papada, correcto no excesiva eh, orejas bueno, di, eh, dientes fuertes encajados, ojos castaños eh, de tamaño medio bien, más bien digo yo que tirando a grandes orejas de inserción alta sí, pero cuidado que se ven perros de presa canarios con unas orejas grandes excesivamente grandes ya he dicho que cuando dice que priegan en rosa o caen en los laterales de la cabeza, bien, de los dos tipos es, es, es aceptable. Pero la oreja plegada es del bulldog inglés y del bullmastiff. Y el exceso de oreja no es típico en el perro de presa canario. La inserción alta, correcta. Bien. Entonces, eh, cuando se refiere el cuello cilíndrico, Correcto. Fuertemente musculado y cubierto por piel gruesa. Piel gruesa, no solamente el cuello, todo el cuerpo. La piel gruesa. El manto, ¿eh? cuando uno lo palpa y tira, suelta y gruesa. Pues en algunos de los perros no es gruesa, es fina. ¿Eh? Y a la vista. A la vista es tirando a brillante y fina, se nota, simplemente mirándolos. Eso no es correcto en el perro de presa canario. Eh, ¿Qué más? Con doble papada, ya lo hemos dicho anteriormente, implantación de la cola, alta, pecho ancho y de gran... En, normalmente se decía eh, de, de inserción alta, o sea, en forma de cimitarra, no en forma de sable. bien Extremidades anteriores a pecho, ancho, por supuesto, y de gran amplitud. En la gran amplitud aquí no está bien especificado. Tiene que ser el pecho ancho y el costillar amplio. ¿Mm? Pecho ancho y de gran amplitud. No. Pecho ancho y costillar amplio. Vientre medianamente recogido. Extremidades anteriores perfectamente aplomadas. Fíjense, y lo repito otra vez, que perro ancho y de gran amplitud, no el pecho, el pecho es la parte frontal. Y luego hay que referirse al costillar amplio y no en forma de barril. Y el esternón bajo, o sea, el pecho, digo, el costillar amplio y, y profundo y bajo, que exceda el corvejón. Todos estos detalles habría que corregirlos en el estándar de la raza. Esto habría que cambiarlo, sin duda. Eh, ¿Qué más? Extremidades anteriores perfectamente aplomadas, por supuesto que sí. Ni estebados ni desviados hacia el exterior. De huesos eh, anchos y fuertes, correcto. Y angulaciones pronunciadas que garanticen una buena amortización y trote largo. Amortiguación, perdón sí, sí, pero las angulaciones anteriores ¿Eh? angulaciones pronunciadas que garanticen tal. las angulaciones anteriores y las posteriores medias no muy angulado ni recto que se, que se lo transmite el, el bulldog inglés eh, y el bullmastiff bien entonces de huesos se igual eh, el pie de gato correcto, extremidades posteriores potentes y musculadas, con angulaciones medias, correcto, y correctos aplomos, bueno, paralelos, que no estén abacados. Si junta los corvejones, y saca los pies hacia afuera, o ligeramente hacia afuera, a eso se le llama abacamiento, eso es incorrecto. En un perro y en un caballo, eso es incorrecto, por eso se dice paralelos. Así que los aplomos delanteros, bien aplomados, y pie de gato. Y detrás, lo mismo, paralelos y las angulaciones medias. Pero las anteriores angulaciones, considerables, para que pueda caminar largo, como yo digo siempre, eh, como un, y trotar largo como un felino superior, que es un, cani, es un canino, pero yo pongo el símil del felino el superior, los felinos superiores. Eh, que más piel elástica y gruesa, lo dice en su conjunto, es así. Pelo corto, pelo corto, pero no demasiado corto, porque los perros que tienen el majorero detrás, que es lo deseable, eh, tienen un poquito más de pelo, más abundancia de pelo, y esos perros, cuando se echan, durante años, en suelos rústicos, ásperos de cemento, tal. si tienen ese pelo no se le forman callos. No, no, mueren de viejos y tienen, no tienen callos. Tienen, tendrán unos ligeros callos en los codos, en los corvejones, la parte exterior, pero nada más. Pero los que no tienen el perro de ganado majoreo detrás, eh, son muy finos de piel y enseguida les salen callos. Tienen 2, 3, 4 años y ya están con callos. Y algunos a veces hay que intervenir quirúrgicamente porque se le forman ahí unos nudos. ¿eh? Que eso es horroroso. Y operarles complicado. Bien, ¿qué otra cosa? Plomos eh... con el pie el gato. Bien, piel elástica y gruesa. Pelo corto, sin su pelo. Sin su pelo. Cuidado. En los perros que tienen el perro de ganado majorero atrás, o el mastín canario, tiene el pelo un poquito más largo y cuando mudan sueltan bastante más pelo que los que no lo tienen. Lamentablemente, en la mayor parte de las familias de perros de presa canarios está ausente, no está presente el perro de ganado majorero. De ahí que el instinto de guarda de esos perros deja muchísimo que desear. Y luego la reacción a la hora de adiestrarlos, a la hora del aprendizaje de cualquier cosa en, el, en la cotidianidad, en, bueno, pues es inferior al de, a los que tienen, pero de gran mejorero. No. Son como más torpones, son como, como si no captaran tanto. Los otros tienen una capacidad de observación, de, prestan más atención y eso es muy deseable. Bien, eh, Máscara generalmente negra, correcto. Pero cuidado, que hace un rato me estaba mi hijo enseñando en internet una camada de cachorritos que tendrán algo menos de dos meses y la mayor parte de ellos, de esos perros, tiene una, un blanco, unas manchas blancas en la trufa. Casi todos los cachorros de capa bardina y de otras capas. Y el padre, al parecer, de esos cachorros, es que eso es de un criador norteamericano que compraron aquí en la laguna algo... Bueno, pues ahí se ve un perro que es atípico 100%. No voy a mencionar al criador, no lo conozco personalmente, pero no lo voy a mencionar. Bien, pues ese perro es atípico. La cabeza, todo lo que se ve ahí, que están trabajándolo un poco ahí para el ataque y tal... Eso es muy atípico ese perro. Eso no es un perro de presa canario. Ese perro nunca, desde mi punto de vista pasaría la confirmación de raza y yo no se la concedería. Es otra cosa. Pero hay criadores que crían no teniendo en cuenta el estándar. Ese es un grave problema. Eh, máscara negra. Vale. Cuidado con los, con los eh, arena y que la máscara no circunde alrededor de los ojos de una forma evidente. Porque eso le viene del mastiff y eso hay que eliminarlo. Bien, entonces aquí ya habla de carácter y aptitud. Después haremos un comentario de conjunto. Eh, carácter y aptitud. ¿Su aspecto es de extraordinaria potencia? Sí, muchos de ellos no tienen el, el, el aspecto de extraordinaria potencia. Para nada. ¿Son perros? Insípidos. No dan esa sensación. Podrán tener físico, ancho y tal y cual... Y ser grandes y pesar 55, 60 kilos o más, pero no dan esa sensación, esa musculatura funcional que se les nota. ¿Eh? Mirada severa. La mayor parte de ellos tienen una, una mirada amorosa, lánguida. Eso no es del perro de presa canario. Especialmente dotado para la, la, la función de guarda y defensa y para la conducción de ganado vacuno. Bueno, hoy en día ya no conducen ganado vacuno a ningún lado. Eso se hizo constar porque estábamos hablando de los perros de antes, del campo, de que te, se tenían pues para los carniceros, para la, manejar el ganado vacuno y bueno, y se llevaba pues para acompañar el ganado vacuno. Aquí hubo un señor, Manuel El Gago, vecino mío, muy cerca de aquí, cerca de la Chica, que tenía una perra de capa bardina, que esa perra venía de mis perros. La genealogía era de mis perros, era medianita, eh, no llegaría ni a 40 kilos este señor tenía vacas bastas la vaca basta es una descendiente de la rubia gallega aquí se le llama basta pero viene clasificada eh, como animal doméstico por el cabildo eh, como vaca descendiente de la rubia gallega, seguramente que hicieron, como ya lo he comentado en algún vídeo, eh, un estudio genético y efectivamente se confirmó lo que yo le decía a don Juan Capote, el veterinario, hace muchos años. Él me, me discutía que no, que era de la, de la portuguesa que la habían traído de, la, de Madeira aquí. Yo le decía, no, esa no es la portuguesa, esa es la rubia gallega. Y efectivamente, bueno, pues este señor tenía esas vacas, yo recuerdo, aquí en el pastizal, y cuando una vaca no mandaba, no hacía caso, mandaba a esa perrita, llegaba allí, bueno, ¿cómo se pegaba a la vaca? Y la vaca sacudiendo la cabeza y la perra pegada. Ese, ese es el comportamiento de un buen perro de presa, ganario. O sea, que si tiene que ir a una vaca, va y no suelta. Y si va a un jabalí, va y no suelta. No hace como el mastín. El mastín muerde, sacude, pero se echa para atrás. Siempre está a la, a la, a la defensiva. Todos los mastines... De España y de fuera de España. Le llamen como los llamen. Desde Turquía hasta la Europa Oriental. Bueno, pues esos perros son loberos. Y entonces ellos no corren el riesgo de que el lobo los mate. Aunque lleven las carlancas y todo eso, ellos están a la defensiva. El perro de presa no sirve para, para el lobo precisamente por eso. No serviría, digo yo. Por lo menos los perros de tipo presa que yo crío y que se han criado aquí anteriormente. ¿no? Aquellos perros de carnicero y todo eso. Esos perros van, hacen presa y no sueltan. Y ahí, pues claro, lo ideal es que el perro, lobero, que echa al lobo o echa a los lobos. Tres, cuatro perros ¿eh? y los echan y procuran echarlos y entonces ya cuando se van, vuelven ahí con la manada de ovejas. Bien, pues el perro de presa tiene este comportamiento, de presa. Pues y así se comportaba la perra de Manuel Gago en descanse que ya murió hace unos cuantos años. Y esa perrita, por supuesto, que murió hace muchos años especialmente tal, tal para la guarda y bueno, bueno, la mayor parte de los perros de presa canario que se crían por ahí, lamentablemente yo hablo con la gente del perro de presa canario, con mucha gente, de aquí de Canarias y de fuera me llaman ¿eh? hoy mismo me ha llamado este señor de, de, no sé si era de Vizcaya o no sé dónde, bueno de Vascongadas, y estuvimos hablando largo y tendido sobre eso porque parece ser que me llamó hace cuatro años interesado en comprar un perro de presa negro al final no se llegó al y ahora sí, dice que sí, bueno, pues ya veremos. Pero lo que él me comentaba es eso. Y yo le decía que eso de los dientes es un defecto. Pero de presa granita tiene que tener unos dientes bien desarrollados, unos colmillos bien desarrollados, y la mordida deseable en tijera. Esa es la idea. Bien. Eh, guardianes. Pues con frecuencia, personas que compran perros de presa, con esto que dice aquí, ¿eh? y luego pone aquí para la vacunos, o sea, para guardar y tal y cual, las fincas y eso. Nah. Y luego dice de temperamento firme. Bueno, pues ahí ya los vienen las exposiciones, el temperamento firme que tienen. Están allí con un macho, con el otro, salvando alguna rara excepción ¿eh? y honrosa excepción. Pero la inmensa mayoría ni los machos ni las hembras, nada. Van para acá, van para allá. Y además, como ocasione algún pequeño eh, o sea, que, que jaleo allí y tal, enseguida afuera. Y entonces, claro, así pues ya me contarán qué selección se puede hacer de un perro de presa canario o de una línea de perros de presa canarios. Nada, la ruina. Yo siempre digo que las exposiciones caninas, lo repito hoy aquí, es eh, la muerte del perro útil pero no solamente el perro de presagario, o sea, de, de cualquier raza de perros, de guarda, de defensa y de caza, porque allí lo que se selecciona es simplemente la, que desfile y según el gusto del juez y mira para el, para el dueño del... Si, si es conocido o amigo, pues ya, eh, ya sabemos lo que va a pasar. Bien. Eh, ladrido grave y profundo. Bueno, pues se da con frecuencia que perros que gradan, ladran guturalmente como los American Stafford, como los Bulldogs modernos eh, y como los american pitbulls no tienen el ladrido profundo eh, metálico y profundo no lo tienen es noble y manso en familia desconfiado con los extraños hombre manso y, y, y noble con la familia pues es lo deseable porque siempre se le ha criado también para las familias han vivido en el campo normalmente vivían en el campo hoy en día se vive muy afinado en las ciudades pero los perros antes siempre en todas partes donde vivían en los campos bien, hoy en día la mayor parte de los perros eh, son urbanitas pero si han sido bien seleccionados sirven para la guarda pero si no, si la selección ha sido la negativa ¿negativa qué es? pues lo contrario de lo que dice el estándar son es la negativa selección negativa y vamos a abundar sobre este tema. Eh, desconfiados con los extraños. Bueno, pues yo sé de muchos perros, de muchos. Bueno, yo recuerdo uno de un amigo mío que con otros dos amigos, allí en Tejina, aquí, en el norte, en la zona costera, pues al lado del mar, había un perro enorme, leonado parece ser, de un señor allí. Y bueno, lo tenían como una gran cosa, pues uno de ellos saltó la pared de piedra seca, se metió por allí para adentro, le dio de bofetadas al perro, salió riéndose los tres y se marcharon. Ese perro era un típico perro de presa de guardia desconfiado, ¿no? Pues de eso se ha criado mucho. Cría negativa. Selección negativa. Porque no tienen en cuenta las cualidades que son las que tienen que predominar en los ejemplares que se van a dedicar para la reproducción. Pero si es lo contrario, es negativa la selección. Es selección negativa. Para mal. Eh, en el pasado se le utilizó frecuentemente como perro de combate. ¿En qué pasado? En el tiempo de las pechadas. Aquí hubo siempre pechadas... No hay documentos. No hay documentos. En los años, yo sostengo que eso de las pechadas se empezó a poner, pues, en eh, ingleses ni nada, sino que se puso de actualidad en, en, en los años, en el siglo XX, principio del siglo XX. Pero es que yo le comentaba a este señor que estuve hablando con él, que yo tengo aquí una revista de un autor mastinero, que habla a una señora que habla, no me acuerdo ahora, me parece que era una señora, que hablaba de las peleas que se celebraban en, una, en partes de Castilla con los mastines. Yo había oído hablar eso. Y esta revista es de hace muchos años, y yo la tengo aquí guardada por lo del tema de los mastines, porque el texto me interesaba. Bueno, pues en la península también, en esos años, se peleaban perros. Con aquellos mastines de la época. Y aquí se traían mastines de allá, que es el mismo tronco común. O sea, los majoreros, y los perros de aquí de la tierra son el mismo tronco común. Se traían mastines para, para, para cruzar, para sacar perros para la pelea. Pero lo que sacaban no eran mastines. Lo que utilizaban eran perros de ese tronco, mastines de la península, mastines de aquí, lo de Gran Canaria, lo cruzaban pero para sacar perros de presa. Porque el perro de presa hace presa. Pues... ¿Cuáles eran los que hacían presa? Pues los alanos antiguos, que no sabemos si cuando aquí se habla de los acuerdos de los cabildos y las ordenanzas, si eran perros de tipo alano, pero se habla de perros de presa, perros de ganado, a los que Viera y Clavijo llama mastines. ¿Vale? Los de Fuerteventura y los perros más comunes, dicen Canarias, son mastines. Bien, pero claro, para sacar perros para la pelea. Cruzaban bulldog inglés, bull terrier, que esos son razas del final del siglo XX, de XIX, perdón. Y esos perros sí hacían presa. Ahora no, estos perros. Yo tuve tres bull ter... cuatro bulteras aquí, tres o cuatro. Bueno, pues uno sí, el Posu, que le compré a una señora sueca en el. en el. En el, en el Parque Vier... No, en el. Santa Catalina, en Gran Canaria. Bueno, en la Plaza Santa Catalina, que se llama. Pues ese sí, hacía presa y no soltaba, no había manera. Con una cuerda, con algo, había que hacerle un torniquete en el cuello y cuando se asfixiaba ya soltaba la presa. Los demás no sirvían para nada. No es que yo los quisiera. Uno me lo dejó colgado aquí, me lo trajeron en residencia, el hijo del, del, del cónsul de Polonia. Me lo dejó aquí, precioso, un físico impresionante, nada que envidiera al pozo, pero no tenía temperamento ninguno. Luego tuve otro, más pequeño, blanco, aquello no tenía nada. ¿eh? Eh, y yo, por supuesto, a mí no se me ocurrió meter el bull terrier ni el uno ni el otro. Lo intenté con el pozo, pero era infértil. Y con estos ni siquiera se me ocurrió intentarlo porque aquello no valía para nada. Bien. Eh, dice que frecuentemente, como anteriormente, perro de combate. Perro de combate, ya digo yo, el tiempo de las pechadas, Tenerife en Gran Canaria, pues. de los años 30, me imagino yo. Y eso acabó pues en los años 50. 55, me parece a mí, si no recuerdo mal, algunas veces he dicho 45, bueno, yo para las fechas y todo eso soy bastante malo, pero bueno, sobre eso, la de, la finales de la década de los 40, a principios de los 50, o mediados de los 50, y luego quedaron algunos, como las peleas estaban prohibidas, pues quedó alguno por aquí, alguno, pero ya eso se terminó. Y cuando yo empecé a buscar perros de presa en Gran Canaria, que yo vivía en Gran Canaria, que fue cuando conocí a Salvadorito y vi el perro aquel que tenía encerrado en un cuarto para guardar el perro con una puerta y una rejilla, y me dijo, no se acerque usted que se le puede botar y le, y le puede dar un susto. Bueno, pues ya este señor me pidió si yo conseguía una perra de presa, que él no la había encontrado por ningún lado, y él había sido pe pechador de perros. Dice, para ponérsela al perro. Y piba, no era ni la sombra que ese perro. Era un producto de cruce, que inglés con un toco alemán. Esa es mi convicción. Bien, entonces, vamos a seguir. Eh... Morfología externa. Bueno, prototipo racial. Alzada la cruz y dice una serie de cosas. Bien. Pero a lo que yo iba es sobre todo a ciertos detalles. En el estándar me estaba comentando Manuel, mi hijo, ayer estaba comentando, y no sé si hizo algún vídeo de estos pequeños que hace él, cortitos, para Instagram y eso, de que el estándar lo adaptaron al perro que le salía y es que falta de premolares. Bueno, si crían con falta de premolares y si crían con problema de incisivos, pues eso es cría, es selección eh, negativa por ejemplo en Fuerteventura ahora la, la, la primera monográfica que se ha celebrado, que ha sido este año pasado pues una cachorra que ha la he mencionado Leonada dice que tiene, el dueño dice que tiene 7 meses, se le ve de un lado le falta un, un P4 pues cría, van a criar con esa perra premiada además pues criar con esa perra es selección negativa ¿Quién la juzgó? Un juez de presas, de molosos. Pero es que después de eso volví a ver con interés para observar los perros y el perro que dejaron ganador le falta un P4. Imagínense ustedes si ese perro es de ese mismo señor o de otro, pero que ese perro se utiliza con una perra que tiene ese mismo problema desde mi punto de vista. Tienen ese problema, que es la falta de premolares. Compren ustedes pastores alemanes, compren ustedes Dobermans, compren ustedes dogos alemanes en Alemania. Rottweilers, cómprenlos o véanlos. Vayan a Alemania y observenlos en Alemania. Y otras razas, Schnausen gigante y otras razas. Y vieran ustedes como allí sí tienen en cuenta lo de la falta de los premolares. Ustedes ven, campeones bullterres, campeones mundiales, campeones de monográficas, campeones británicos, campeones españoles, con falta de premolares, dos, tres. Ah, no, pero eso no. Pues eso es selección negativa. Ese es mi punto de vista. Y me parece que hacer una selección positiva es lo deseable para que esos perros tengan la boca completa. Entonces, eso es selección negativa. Nosotros tenemos que ir al estándar. Cuando digo lean al estándar, y fíjense que no está completo. ¿eh? Porque dicen cráneo, ¡guay de cabrio! ancho. Sí. ¿Y el morro? ¿Qué? El morro puede ser una cosita así que baja y con los belfos colgando. Pues eso no es un perro de presa y ganario, es otra cosa, es otra cosa. Y el de pecho, el pecho es el frontal ancho, de hombros separados ¿eh? y las paletillas oblicuas y los brazos poderosos, los huesos que ahí sí se especifica. No, con el pecho, con los, los brazos juntos. Costillar amplio. Y la grupa. La grupa ancha y larga. Porque yo veo grupas de perros de presa que tiene una grupa cortita. Eso no es correcto en un perro de presa canario. Eso hay que observarlo observar. Pero el que no tiene el conocimiento, porque se ve con la mente, a través de los ojos, la mente es la que ve y se ve con el conocimiento entonces si vas a comprar y no sabes ver o si estás criando o vas a criar y no ves ¿no te das cuenta de esos defectos? pues busca a los que no los tengan esos defectos ¿qué es defecto? que le falta anchura que le falta longitud mucho cuidado con la inclinación porque no es lo mismo unos perros que otros y una raza que otra. Entonces hay un estándar, un patrón racial que se tiene que considerar y que tenerlo en cuenta cuando vamos a parear perras con perros. Si nosotros utilizamos perros con defectos es selección negativa. Pues lo que se está llevando a cabo desde hace muchos años, desde el principio, selección negativa. Por eso estamos donde estamos que para buscar un ejemplar que reúna el máximo de cualidades de corrección, corrección fenotípica, eh, prototípica, pues no se da. Pero si no lo sabemos ver, frente plana. Ayer mi hijo me dice, papá, he descubierto de perros nuestros, que se vendieron, otros de los que los tuvimos aquí. Dice, he descubierto unas 15 fotografías que yo no había visto nunca. Entonces en internet las localizó. Nosotros tenemos mucho material por aquí, por allá y por acullá Bueno, pues dice, mira esta perra. Si yo la tuviera ahora aquí se la pondría, pero no se me ha ocurrido. Esto me viene a mí sobre la marcha, eh, a la mente, se me viene para ir desarrollando el tema, ¿no? que no está nada escrito, lo, lo voy desarrollando solo a la marcha, por eso a veces parece que es que estoy divagando para acá, para allá, pero cuando reflexionamos nos damos cuenta de que todo eso va, va completando el puzzle, me voy para acá, me voy para allá, hablo de esto, hablo de lo... pero siempre hay una interrelación. ¿eh? Y hay que quedarse con el resumen final. Todos esos datos, hay que eso, que es como una especie de puzzle, ¿no? Entonces, viendo esa perra negra, una perra espectacular, Nie negra, negra, como digo yo, como ala de cuervo, no pelo ratón. Que eso se da en muchos cruces de otros perros. Esto se ve mucho en el cane corso. Se ha puesto de moda ahora el cane corso de, de azulado. Que eso viene del Mastín napolitano. Que ya haré un vídeo lo más completo que yo pueda con arreglo a lo que yo conozco de cómo se crió el mastín napolitano en los años 50, no más atrás pues esta perra tiene el cráneo plano el canal frontal abierto y del cráneo hasta la trufa una recta esa es la cabeza del perro de presa canario para mi gusto esa perra debería tener el caño en las almas ancho más amplio, y es de mi criadero, pero yo le sé ver, desde, lo, desde el punto de vista de mi concepción del perro de presa agrario, que le falta amplitud del caño nasal. Entonces sería la perra perfecta. Ahora, no tiene stop. No tiene una ligera depresión nasofrontal. No, es que no tiene. No tiene. Entonces, claro, si estos detalles no los tenemos en cuenta a la hora de criar, como es la displasia. En codos se da muchísimo menos, al menos esa es mi experiencia. Eh, se me ha dado algún caso, lleva la sardografía, recuerdo yo, Bora, una perra que tuve yo aquí, que estaba perfecta de cadera, grado A. Pero cuando vamos a por los codos, los dos mal. ¿Qué hice yo? Se la regalé a un amigo había yo dejado porque le saqué una cría, le saqué una cría, antes de la había radiografiado de caderas, no había radiografiado de codos, porque estaba empezando el veterinario, el que yo se lo llevaba, estaba empezando a radiciar de codos, la cosa no estaba, había que hacer de dos ángulos, de tres ángulos, primero de dos, después parece ser que de tres, bueno, era muy caro y entonces, claro, tanta radiografía, pues a mi economía también me la afectaba, radiografiar todos mis perros de codos también. Bien, en cambio de cadera es una placa y punto. Y si no le sale bien al veterinario, tiene que repetirla y solamente te cobra una placa. Bien, pues eh, había dejado una cachorra muy bonita, leonada como esta era, tirando arena. Una perra con un costillar amplio, frente, el caminar, toda una cabeza preciosa, unos maseteros pero cantó con, la, con lo de los codos. Pues cogí la cachorra que había dejado de ella sin hacer nada. Tenía la cachorra unos seis meses. Y se le regalé al mismo señor. Caballo regalado no se le mira el diente. Entonces, este amigo mío, que se ha llevado de aquí de mi criadero muchos perros, algunos muy buenos, por algún detallito, por algún detallito que a mí no me gusta. Y no lo voy a utilizar como, como reproductor. Y a lo mejor lo he dejado para mí. Porque me gustaba de cachorro, pero después, cuando ha ido creciendo, no me ha acabado de llenar y entonces yo me tengo que quedar con lo que más me convenza en su conjunto. Entonces, bueno, pues yo he regalado perros de aquí que después los han utilizado por un lado y por el otro y los han metido en el, en el cauce ese de la cría unos y otros, bueno, buscando perros por la capa negra o por lo que quiera que sea, ¿no? Son de curto, pues vamos a utilizarlo a ver qué es lo que da. Bien, eso es. Eh, selección negativa. Entonces nos encontramos, porque hoy quiero hablar del perro de presa ¿verdad? otra vez, no del perro de ganado mejorero, no del mastín canario, sino eh, del perro de presa, que es lo que realmente necesita mm, conceptos claros los criadores, porque claro, aquí tenemos un problema. Eh, muchas de las personas que compran perros de presa que no han criado nunca que no lo tienen, as, no lo tienen asumido los conceptos, todo eso, no lo conocen y enseguida quieren criar compró un macho y una hembra y están criando son de curto o son de perico los palotes da lo mismo ya ¿eso es una garantía? no tiene por qué porque esos perros si los compran cachorros habrá que ver luego si mudan la boca le falta algún premolar, porque tendrán los míos también. Puede aparecer alguno, muy poco, pero puede aparecer. O puede aparecer alguna displasia, ligera por lo menos, alguna. Porque las displasias siguen apareciendo hasta que tú no pasas cuatro generaciones de grado A con, a, con grado A. Pero ¿quién ha llegado a eso? Todavía yo no he logrado llegar. Y soy el que más ha radiografiado con diferencia, porque la mayoría no radiografían ni en... Ni en Canarias, ni en la península ibérica, ni en las Islas Baleares, ni en Europa, ni en América. Del norte al sur, lamentablemente. Afortunadamente, hay varios criadores que se lo han tomado en serio. Por ejemplo, hay un señor en la Europa Oriental, no voy a decir el país, que ha estado hace poco aquí con el hijo, que vino a recoger un cachorro que tenía reservado, sin verlo, dijo lo que quería y se le seleccionó. Un perro o una cachorra, me parece, que fue. Bien. Pues este señor cría con perros de Iremacurto kennels, Nada más. No cría en grande, pero sí que cría selección. Bueno, pues a este señor de Norteamérica le compraron un cachorro. Y me comunicó Manuel, mi hijo, hace dos o tres días, que el cachorro que le compraron a este señor por un año y pico, le han hecho radiografías de caderas y de codo, y es grado A y limpio de codos, la boca impecable, la morfología, como dicen los franceses, chapó. Eso es lo que hay que hacer. Toda persona que quiera criar tiene que comprar calidad, la máxima calidad que se pueda, pero para eso hay que mirar qué es lo que se compra y a quién se le compra. Yo no quiero criarle, quitarle clientes a nadie, no, hundir a nadie. Lo que sí digo es que no comprar a personas que no raderefían perros. No comprar a personas que crían con perros que le faltan premolares. No comprar a personas que no tienen en cuenta el instinto de guarda, el temperamento y la firmeza y la morfología correcta. A los que sí lo tienen, ahí compren. Pueden comprar a Manuel Curto o a cualquier otra de esas personas. Que los hay. Los hay. Pero yo no le voy a hacer clientes a los demás. Yo procuro atraer compradores porque difícil lo tenemos todos para sacar el criadero adelante, como es el nuestro, con un volumen de perros considerables seleccionados ¿eh? para la reproducción. Si no, no estarían aquí. Si alguno no fuera lo más completo posible, no estaría aquí. Pero mantener el criadero en época de crisis. Es muy difícil porque hay que comprar mucha comida, mucha comida. Y es mucho trabajo, mucha dedicación, día y noche. Y luego no digo los microchips, las antirrábicas. En fin, que al cabo del año es lo de siempre en cualquier economía. Miramos y decimos, vamos a ver, ingresos brutos, claro, ingresos, tanto. Ahora de aquí... Vamos a empezar a deducir gastos. ¿Cuánto queda? Pues hay mucha gente que hace las cuentas de la lechera, pero yo no. Yo no yo tengo un sentido de la economía, de la contabilidad, muy concreto, muy acusado. Desde hace muchos años, hoy lo estaba comentando yo aquí a un señor, lo tengo muy acusado. Porque, claro, dice, no, es que vende los perros a tanto dinero, sí. Pero ¿Y cuánto cuesta mantener el criadero? Y hay que desechar perros. Y hay camadas que aparen ocho y luego se guarecen dos. Sobreviven dos o tres. No es aquello, pues mira, como me han hecho a mí a veces las cuentas, ¿no? Pues mira, una media de cinco cachorros por camada, tantas camadas al año, a tantos tanto dinero. Bueno, pues monta un criadero y verás tú a ver si te funciona, porque a mí no me funciona así. Hay una camada que te va muy bien, los vende muy bien. Y luego hay otras, pues bueno, pues que no son tan numerosas ni, ni mucho menos, o se te enfermas y se te mueren y la cosa pues no va para adelante. Bien, entonces vuelvo a retomar el hilo de la cuestión. Selección negativa, fuera. Y el que no esté capacitado para criar, yo le recomiendo que no se meta, que no se meta, porque se va a encontrar con bastantes decepciones. Y luego a la vuelta de 4, 5, 6 años ya no tiene perros de presa. Ya no quiere saber nada de los perros de presa. Y está con caniches. ¿Eh? Y los venden, muy bien. Al vale, muy bien. El miniatura el más pequeñito del mundo, vale, muy bien. ¿Cuánto le pagan? Un montón de dinero. Pero ustedes saben que esos perritos tienen muchos problemas para, ser, para cubrir las perritas y para alumbrar. ¿eh? ¿Qué van? ¿Solamente por la cuestión del dinero? Pues no, déjenlo en manos de los criadores profesionales. Especialistas en esas razas, compren ustedes un perrito o dos o tres para su, su capricho, para su entretenimiento, pero no se metan a criar. No se metan. Es muy complejo el tema. Dice que hay una ley que prohíbe no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo no digo que tenga que haber leyes. No, no, tenemos que vivir en un mundo libre, pero un poquito controlado sí. Y que se exijan unas instalaciones, no digo que sean, pero si usted va a tener seis u ocho perros, que tengan unas instalaciones donde los vaya a tener, pues en unas condiciones óptimas. Porque vivimos en el siglo XXI. Tenemos que vivir y tener los animales en unas condiciones óptimas. Los caballos nosotros tenemos de maravilla. Los perros lo mismo. Con una dedicación exclusiva. Pues eso es lo que hay que hacer. Eso de que perros como se ven ve los vídeos, que a mí me daría una vergüenza tremenda. Que vienen del extranjero, aquí a Canarias, y visitan a personas y luego los sacan en los vídeos. Los hacen públicos, con las cadenas ahí. Una cosa totalmente ya superado, eso ya pasó a la historia. O sea, lamentablemente se sigue todavía con esa historia. Que yo una vez escribí un artículo hablando de esto de lo que yo veía, y en Gran Canaria, más que en Tenerife. Más. La gente del mundo del presa, uno empezaba a visitar a, a diestro y a siniestro, y la verdad es que yo me venía con el corazón encogido. Y eso es producto de la mentalidad de las personas que los crían. No es otra cosa. tercermundista Y no, señor. Y eso no me lo he encontrado yo cuando he ido a la península, la mayor parte de los criadores. También los hay, pero no. Porque yo estuve viendo, por ejemplo... Yo qué sé, a comprar Westies, a comprar Cockers, a comprar Fox Terrier, que los crié. ¿eh? Y Orsay Terrier, Schnauzer Miniatura. Y los tenían en perfectas condiciones. Y un, de unas líneas de las mejores del mundo. Y pastores alemanes. Ahora yo para que pastores alemanes me iba a Alemania. Y a, cristado, a criadores de verdadero prestigio. De muchos años, de mucha veteranía, de mucha calidad, no de líneas de trabajo. Entonces, eh, yo la verdad me siento muy feliz cuando veo en Canadá, en Estados Unidos, que hay personas que radiografían sus perros, nos han hecho caso, clientes nuestros, y otros que no son clientes nuestros, que a lo mejor crían con algún perro nuestro que han conseguido por ahí, y que los radiografían, y los tienen muy buenas condiciones. Cuando he venido a hacer este vídeo, mi hijo Manuel Junior estaba hablando con un señor norteamericano que es cliente nuestro hace muchos años y estamos trabajando con él para la exportación él nos echa una mano yo a él personalmente no lo conozco Manuel sí, Valeria Madre fue la que, quien tuvo el, los primeros contactos con él que se le vendieron a este señor perros entre ellos Argos redrafiado de cadera y aprobado en la cría y allí sacaron crías y sacaron grandes perros. Y eso está en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Bien, pues está hablando con este señor. Pero claro, según me dice Manuel, que él ha estado allí hace unos cuantos días. Eh, ha visto cómo tiene sus perros. No se, no se dedica en plan profesional. Lo intentó, pero bueno, luego eso lo ha dejado. no Pero que tiene los perros en unas condiciones extraordinarias. Y esto es para quitarse el sombrero. Así debe ser. Y en Canarias, así debería ser. No digo que aquí en Canarias no haya personas que los tengan, pero la mayoría no. ¿Por qué? Pues no lo sé. Hombre, no lo sé. Yo sí lo sé. Por dejadez, porque la tradición es tener ahí una caseta de cemento, ¿eh? una cadena, una pileta de cemento, un cacharro no sé qué, moscas, basura, hacen caca y pipí allí. Pues eso es una... Una tónica general se da mucho entre gente que tiene medios económicos, pero medios económicos, pero es una tradición, que los perros se tiren allí, pues eso, peor que un perro, dicen, pues eso, peor que un perro, pero ya eso no, ya eso no. Entonces yo comprendo perfectamente que haya personas que pongan el grito en el cielo en contra de... Cierto trato que se le da a los animales, no solamente los perros. Pero los animales hay que tenerlos. Los animales dependen de nosotros. Nosotros somos los que los hemos domesticado. Nuestra civilización. Nosotros somos los continuadores de eso. Pues tenemos que tener los caballos en perfectas condiciones. Usted tiene un caballo, téngalo en perfectas condiciones. Y preocúpese que no esté siempre encerrado en la cuadra. Hay que sacarlo. Tener un cercado donde el caballo pueda, pueda moverse. Y que le dé el sol y que entre y salga eso es muy importante así que eh, no quiero alargar más este vídeo me parece que es muy importante el concepto de la selección negativa desecharlo y el que compra va a comprar un perro cerciórese de que es un perro de presa canario porque ya lo he dicho en algún vídeo y ya eso lo vengo tratando yo hace muchos años en el, mi libro se habla de los pseudopresas aprovechan la moda del perro de presa canario porque por lo contrario no los podrían vender y lo llaman perro de presa canario cuando no es perro de presa canario. Es un perro tipo presa que se asemeja, bueno, hasta cierto punto, ¿eh? pero que no es el perro de presa canario. Y en Canarias hay personas, no pocas, que no crían el perro de presa canario, que cuando se les antoja la meten cualquier cosa, y venga a dar manga, y venga saco, y vara, y látigo, y si el perro pega, si tiene pitbull, claro que va a pegar, pero ese no es el perro de presa canario, señores míos, no lo es. Y ese no es el perro que pasará a la historia, el perro de presa canario, que ya está en la historia, el verdadero perro de presa canario, que yo los veo en internet, eh, que a veces mi, mi hijo me dice, mira papá, mira, digo, ¿y este de qué es? Pues esto viene de aquí, esto viene de allá, y esto viene de no sé qué país, y el otro no te igual. Digo, pues esos sí son perros, los demás que no se parecen, aunque tengan pedigree, porque todo eso se ha falseado mucho. Como perro de presa, antes se hacía con los caballos también. Una yegua la cubrían hasta que ya vino la prueba del emotipo y el microchip, y ahora cuando de una yegua española o de una pura sangre inglesa o de viene el veterinario y saca sangre. Y pone un microchip. Y el potrito, antes de destetarlo, ¿eh? se mira a ver qué remolinos tiene, qué manchas tiene blancas o no, si es tordo, si es si es negro, si es alazán, y eso luego pasa a tener carta, oficial carta. O sea, pedigrí, carta, de origen. Lo llevan. Bien controlado porque antes se cruzaba una yegua yo recuerdo por ejemplo un cría caballar aquí en los pueblos que eran de los ejércitos del ejército los sementales del ejército pues llegaban y dicen no un día le ponían por ejemplo un caballo árabe por ejemplo a una yegua porque este señor quería un caballo árabe o un caballo español Luego llegaba allí y dice, no, es que este caballo al día siguiente o a los dos días, no es que este hoy ha cubierto ya tal y cual, eh, si te parece le ponemos el otro. Pero resulta que se le ponía los papeles del primer semental que había cubierto a esa yegua. Y resulta que no era el mismo caballo. Y así funcionaban las cosas, hasta que eso, sobre eso, pusieron coto y se, dijo, se acabó. Entonces ya, ahora mismo nosotros tenemos que venir aquí el veterinario cuando recibamos los papeles de, de, del pura sangre inglés de la asociación ¿Eh? y de los, los Hispanoárabes vendrá el veterinario y hará estos, controlores, estos controles tan pertinentes ¿no? y se les pondrá el hierro eh, en, en el Anca eh, no cruento no, no a fuego y asunto terminado bien, pues tomen nota en Canarias en España en general en toda Hispanoamérica que me entienden y en cualquier otro país, me parece que eso es tremendamente importante para poder ir sacando el perro de presa canario como raza que sea la mejor, la mejor, porque ya lo es. Los buenos perros de presa canario están funcionando mejor. Yo haré un vídeo al respecto comparando el perro de presa canario con el Boerboel. el perro de presa canario con el Care Corso, con el Mastín Napolitano, con el Dogo Alemán, en fin comparándolo con perros más o menos de ese tipo. ¿no? Eh, y ya verán lo que yo voy a plantear. Desde mi punto de vista, los buenos perros de presa canario están dando un ejemplo. Los buenos, producto de una buena selección. Están dando un ejemplo. En todos los sentidos. Y esas son las cualidades que los caracteriza. Pues nada, un cordial saludo. Pongan un perro de presa canario en sus vidas que les harán felices a ustedes y a sus hijos. Un saludo.